En el siguiente video tutorial el docente aprenderá a eliminar un intento de una evaluación. Una vez hayamos ingresado a nuestra aula virtual, damos clic en activar edición. Ubicamos la evaluación o cuestionario, damos clic sobre este y en el bloque de administración que se encuentra en la izquierda, damos clic en la pestaña resultados podemos observar que estamos ubicados en la evaluación tenemos grupos separados y damos clic al grupo al cual pertenece a el estudiante al cual le vamos a eliminar el intento que ya tuvo en el cuestionario cuando se elimina un intento es porque el estudiante le solicita al docente que nuevamente le dé una oportunidad o que al revisar el cuestionario no lo diligenció bien o lo envió sin haberlo terminado los intentos de los usuarios matriculados que han hecho intentos de resolver el cuestionario dejamos esa opción los intentos que hay dejamos seleccionado todas las opciones que nos aparecen dejamos la siguiente opción igual nos aparecen los estudiantes que han hecho los intentos, en este caso tomaremos el ejemplo del estudiante Eliana Gómez vemos que ya tiene dos intentos y su calificación si el estudiante eh, viene con una excusa válida el porqué de los intentos el docente puede eliminarlos para que él pueda realizar nuevamente el cuestionario damos clic en este espacio para habilitar vemos que ya estamos seleccionando que seleccionamos los dos intentos que este estudiante tuvo Y me aparece la siguiente pestaña, Eliminar los intentos seleccionados, que como podemos observar son estos dos de la misma estudiante. Doy clic sobre esta pestaña, Eliminar los intentos seleccionados, luego aparece la siguiente confirmación, está totalmente seguro que quiere borrar definitivamente esos intentos, doy clic en Sí. De esta manera el estudiante tendrá nuevamente los intentos permitidos por el docente y así el docente le eliminó los dos intentos que ya el estudiante tenía. Para salir y regresar al curso damos clic sobre el nombre del curso.